¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Andrés Repeto, me dedico a tratar de entender qué es lo que pasa en muchas partes del mundo. Desde hace unos años para mí el tema medioambiental es vital, por eso he tratado de viajar a algunos lugares del planeta donde el cambio climático se está sintiendo con más fuerza, por eso cuando me enteré de este proyecto de Claves 21 este, me parecía realmente un excelente proyecto porque es la idea de que de a poco todos vayamos tomando conciencia ¿no? así que eh, felicitaciones Clave 21 para adelante con toda la fuerza y para tratar de entender todos juntos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en nuestro planeta muchísima suerte